Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión eh, venimos a Mi Cocina Mexicana, uno de los restaurantes que podemos encontrar aquí cerca en Greater Vancouver. Nos acompañan nuestros amigos eh, Dani. Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos a Bebé Tenochito, a mi esposa Ana y tenemos a nuestra amiga Yorcelin y a Bebé eh, Danecito ¿Ya se durmió? Ya, ya se durmió. Perfecto. Entonces, este, bueno, ahorita... Algo que les queremos contar es que cuando tú llegas aquí dentro de las calles que están aquí dentro de Canadá, pues vas a poder encontrar una especie de parquímetros que lo puedes ver de, esta, de este lado. Este parquímetro, como te puedes dar cuenta, tiene ahí un Pay by Phone, es una aplicación y tiene un número. Este número básicamente lo podemos meter dentro de la aplicación y nos va a permitir eh, pagar eh, directamente. Tienes aquí tu registro, pones el número y ya con eso se paga, entonces vamos a pagar el estacionamiento para irnos a comer y aquí por fuera así es como luce justamente el parquímetro ah, como observación este parquímetro por dos horas nos costó dos dólares hay lugares en donde el costo de este parquímetro para estar directamente aquí sobre la avenida o sobre la calle es un costo bastante, este, bastante caro eh, nos tocó por ejemplo hace poco ir al, al Circo du Soleil en el circo de Usaley, ¿cuánto nos costó aproximadamente el estacionamiento, amor? 35 dólares. 35 dólares y estuvimos aproximadamente dos horas. El estacionamiento, ahí lo que recomiendan es que no te estaciones de, muy cerca del lugar del de, eh, circo. Puedes... Así como es, los parquímetros. Ese es una, un tip bastante bueno. Amigos, ¿cómo han visto el estacionamiento aquí en Greater Vancouver, en Canadá? ¿Qué tal? flexible ¿Qué tan no flexible es? Pues bastante flexible Hay mucho espacio, ¿no? Es como en otras ciudades que casi luego no encuentras O sea, tienes que dar muchas vueltas La verdad es que sí, hay mucho lugar disponible Sí, eso es lo que nos agrada Muy bien, muy bien Y eh, aquí tenemos en la parte de atrás Un, un edificio Bastante eh, alto Que tiene la impresión de que va a ser un edificio bastante largo Y... Eh, ¿Cómo ves la construcción? Mi, mi impresión es que... Vamos, vamos caminando. Mi impresión es que muchas veces aquí cuando están las construcciones o arreglos sobre la calle, es este, le, le, lo hacen bastante rápido. Sí, la verdad es que avanzan muy rápido. Eh, rapidísimo. De repente ya no vienes aquí una semana o dos semanas y ya está bastante ¿no? terminado. ¿no? Ya empiezan a ver si ya... Si sí. crees que aquí le huevoné, le, o sea, como que, le, como que le hacen un poco lento, o sea, ¿aquí realmente chambean? Yo creo que sí, aquí sí si trabajan 8 horas, ¿no? que por la coca o, <risa> o alguna otra cosa. La verdad es que sí trabajan bien, y rápido. Sí, ahora sí que lo que te pagan por hora es realmente lo que estás trabajando, ¿no? Sí, eso sí es así, es por desafortunadamente a veces, pues allá en Latinoamérica, pues nos pagan en teoría 8 horas pero pues muchas veces esas ocho horas pues no se trabajan aquí lo que hemos sentido es que realmente lo, lo, lo estás trabajando y esto es, esto es resultado hace qué será como un mes más o menos este venimos nosotros y no estaba así con tan, tan largo y ese edificio ha avanzado bastante así que a donde vamos mi cocina mexicana está en esa esquina que vemos ahí atrás y vamos a ver qué tal González pues acompáñenos Vamos. Eso. y bueno, aquí está en la parte de arriba esta es mi cocina, mi casa mexicana aquí voltearle allá vamos a hacer ahí, exacto ahí está mi casa mexicana algo que se puede notar que es que la entrada la entrada es por aquí justamente de este lado y nada más para que conozcan, o sea mi cocina mexicana no está sobre digamos sobre planta baja vas a requerir venirte a esta parte, ah mira aquí está el cartel, mi casa mexicana pues se ve muy sencillo no se ve como los restaurantes allá en latinoamérica, ay mira y aquí están los horarios mi casa abre de Tuesday to Sunday de 5 a 9, de martes a viernes, de martes a jueves de 5 a 9 Friday de 5 a 11, sábados de 12 a 1 y Sunday de 12 a 8.30 de la noche. Y la última, este, el último pedido es 30 minutos. Entonces, vamos a entrar acá de este lado. Amigos, pues ya salimos de comer, nos comimos una rica y deliciosa birria, tamán, churros, pambas, un buen de cosas. Pero eh, nosotros ahorita venimos en el carro y es más práctico, es más dinámico, pero nuestra amiga George nos estaba platicando que ella había venido anteriormente con su esposo y se vinieron en transporte público. ¿Cuánto tiempo se hicieron, amigos? Eh, desde Edmonds Station que está cerca de Metro Town eh, hasta acá nos hicimos como hora y media porque usamos Skytrain, usamos el autobús y caminamos creo que 15 minutos entonces sí fueron como hora y media para llegar a mi casa mexicana sí verdad? sí a sí, mi casa mexicana pero bueno vale la pena vale mucho la pena esta es mi segunda vez aquí ya con mi bebé y la primera vez fue cuando estaba embarazada. Sí, la verdad es que la comida está muy rica, no, no nos perdemos como nada del sazón mexicano, estando en México y efectivamente en el transporte público uh, no es tan, tan cercano a veces. Hay algunas estaciones de camión que están cerquita del restaurante, pero no no todas te dejan, es decir, si tú vienes a lo mejor de Edmonds, pues te ves obligado a tomar cierta ruta y no justamente la que te deja enfrente del restaurante. Pero, pues sí, como dice mi amiga, lo vale, vale la pena. Sí, creo que Granville Island está cerca de aquí, entonces la primera vez que venimos consideramos llegar a Granville Island primero y después caminar de allá para acá porque es más rápido llegar a Granville Island a... Um, con puro Skytrain y si les gusta caminar pueden caminar desde Science World hasta Granville y ya de ahí pueden venir por acá pero bueno, eso si sí les gusta caminar y tal vez no, no tengan ganas de caminar después de sí, comer después de comer o con el frío porque ya estamos a mediados de mayo y aún se siente bastante frío bueno, ya no como en el invierno pero hay veces que sale el solecito hay veces que no como ahorita que está nublado pero, como dice nuestra amiga, está cerca de Granville y ahorita vamos a ir para allá. <coughs> Hola, pues este, ya salimos y la verdad sí nos gustó mucho. Ya habíamos venido una vez y está muy rica la comida. Sí vale mucho la pena estar aquí en mi cocina mexicana. La vera está muy buena y tiene muy buen sazón para pues de todo lo que sirven ahí. Sí lo recomendamos y pues vengan para acá, sí les va a gustar mucho todos, a todos, todas y todes, pues saludos y pues ya saben aquí siempre estamos aquí con los bonsaias que ustedes ya los conocen y pues sí, son, son nuestros best friends de aquí y, y ya corazoncitos, saben, pues ya saben amigos, queremos. los queremos, forever, los para siempre pues bueno, cuídense todos y saludos Stay safe. Si <risa> sí, se la sabe. Sí. Oye, Pero ¿Sí? No, sí está grabando. Sí. Está grabando. Está grabando. Y bueno acabamos de llegar aquí a donde amigo? Es Granville Island. Aquí a granville Island y bueno ahorita como observación pues obviamente este es un lugar más como turístico, un lugar donde vienen más personas a darse la vuelta al Island Public Market. Que ya lo habíamos mostrado anteriormente y aquí nos cobraron por dos, dos horas, estamos pagando 9 dólares entonces si sí, hay como una pequeña diferencia pero bueno les queríamos compartir eso aquí en el estacionamiento de Granville y aquí la tenemos, acá atrás se debe ver, este es el mercado vamos a ver qué nos encontramos por acá y esta es la parte de la zona de comidas amor por aquí es también la zona de comidas no? Sí. Eh, bueno aquí pues, está aquí... padre porque pues ya encuentras pan, café, pasta como que si sí es un poco internacional ¿algo que se quieran comprar amigos? tal vez un pan tal vez un café es un helado un heladito vamos a ver por el heladito dónde está cuáles papelillos los pues que me ponen en las hamburguesas ah, sí. ahí venden puros papeles. ah cabrón sí es cierto presentaciones Ahora sí. Bueno, ya nos venimos aquí por unos helados. Vamos a... aquí dentro del mercadito hay una zona de heladitos. Está este, dentro de la parte del área de comida. Una de las cosas padres es que allá al fondo este, hay un restaurante con vista como, a la, como al mar, como al lago. Y pues ahí tenemos a esas personas. Este, aquí pues, te puedes venir un dominguito tranquilamente, un sábado pasar con la familia, con los amigos y ya sin ningún problema para poder este, pasar un rato con familia, con las amistades y así <risa> bueno ya quedó el lado de mango con durazno, el lado de este caramel maquiato se llama caramel, ¿qué tal está? está ah, bueno el tuyo amiga Strawberry Strawberry, ¿qué tal? Eh, no me gusta tanto no tanto <risa> ¿Y el tuyo corazón? Dark chocolate Dark Chocolate y bueno ahorita que estábamos pidiendo los helados pasó algo bastante curioso porque estaban dos chicos aparentemente pues no se veían latinos entonces uno de ellos este tenía como el cabello como chinito como muy pegado como afro como cabello afro de hecho tenía apariencia como afroamericana Ajá. Y le estaba diciendo a mi amiga, ay, me dan cosas a su cabello, o sea, como para tocarlo. Y ella, ay, sí. Estaría padre, ¿no? Ya que les está de contar mi amiga. Y luego, ¿qué pasó, amiga? Ah, y luego dijo este Axel, ah, ¿qué tal ya en español? Y resulta que era cubano. Y sí, dijo, sí, sí hablo español. <risa> Esperemos que no se haya ¿Hay escuchado esa parte de acariciar en la cabeza. <risa> no, pues ya nada más este, les, les comentamos, este, bueno les preguntamos que de dónde eran, de dónde eran amigos. De Ecuador y de Cuba. Y ya que ya llevaban un año aquí trabajando, bueno que ya llevaban Ay, un año sí. aquí y pues nada, fue bastante curioso como de repente eh, piensas que no te van a entender porque la apariencia física no es como la de nosotros quizás, no son latinos pero tengan mucho cuidado de repente, <ríe> aunque estén en otro país y se hable inglés pues de repente se pueden llevar este tipo de, de sorpresas y bueno ya estamos aquí de este lado, venimos aquí a terminarnos el heladito una vista increíble, la bandera de Canadá y eh, queremos preguntarles, los Gonzayas, de hecho aprovechando este video, amigos, hay un video donde, el video pasado, eh, hay una persona que tiene una pregunta este, eh, para ver si nos la pueden contestar. ¿Aceptan? Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ya estábamos aquí a punto de responder la pregunta, pero empezó a llover y bueno, ahorita ya aquí ya todos nos empezamos a mover para no mojarnos. Bueno, y la pregunta que nos hace Liliana Maldonado o las preguntas que nos hace Liliana Maldonado en el video anterior son las siguientes una de esas es ¿cómo fue que se le activó el permiso de trabajo a él si ella venía como estudiante internacional? ¿el permiso de trabajo se activa cuando ella empieza a trabajar o se puede activar desde antes? Hola Liliana, bueno mira, contestando tu pregunta en nuestro caso Primero ella vino con, bueno, mi esposa vino con su permiso de trabajo, de, tra de estudio y de trabajo. Yo entré como turista, entré como turista, y ya estando aquí yo apliqué para mi permiso de trabajo, con su permiso de ella. Entonces más o menos en ese proceso me tardé como un mes y medio más o menos, me metí desde aquí adentro, y ya después ya me dieron mi permiso y ya empezamos a trabajar. Y contestando tu pregunta de la vivienda, bueno, este, yo sí te recomendaría, como dices tú, un Airbnb para buscar... Antes de ya después buscar un departamento, a lo mejor el día de mientras, pues este, contrataron Airbnb. Pero bueno, en nuestro caso fue diferente porque yo desde México ya tenía, contacté a una persona para que lo rentara aquí este, una, una habitación en su departamento. Entonces, ya llegamos directamente ya con la vivienda. No pasé yo ese proceso hasta después que nos tuvimos que mover en, en su lugar. Que, a partir de una experiencia de Craiglis en primera instancia cuando nosotros llegamos se fue así directamente con ella entonces eso sí. es lo que yo te puedo contar creo que podrían, bueno lo que podríamos hacer es llegar con un conocido eh, nosotros llegamos con una señora amiga de mi suegro y estuvimos un año eh, después de ese año ya pudimos buscar una casa para nosotros dos ¿no? y ella fue la que nos dio las referencias con el landlord que tenemos ahorita entonces este, creo que lo importante llegar con alguien de confianza y siempre que pagan menos de renta, bueno, no siempre es eso, así Y ya después es, esa persona les puede servir como referencia para su casa ya para vivir solos. Y, y pues, mismo eso sí, llegó como turista y desde aquí adentro aplicó para su permiso de, de trabajo abierto y en mes y medio se lo otorgaron y ya desde, a partir de ahí ya empezó a trabajar hasta que le llegara el permiso de trabajo. Sí, sí, sí. Y en nuestro caso, el permiso de trabajo para Axel, una vez que nos, se nos fue aprobado el permiso para él, la visa para mí, no hubo necesidad de esperar a que yo empezara a estudiar. Nosotros llegamos con un mes, mes y medio de anticipación a Canadá. Y una vez que llegamos a Canadá, él empezó a trabajar al siguiente día. Eh, fue uno de los requisitos para que él fuera contratado aquí en Canadá. Canadá que tuviera un permiso de trabajo abierto y organizado. No hubo necesidad de que yo empezara a estudiar para que él pudiera empezar a trabajar. Los, los casos pues justamente pueden ser muy variados. Como vimos, ellos, uno llega con un estudiante, un permiso de estudiante internacional. Él llegó como turista y después aplicó al permiso de trabajo. En nuestro caso, los dos llegamos con permisos. Yo empecé a trabajar, como dice Ana, antes de que ella empezara a estudiar. Y nosotros al momento de que conseguimos nuestra vivienda, pues sí nos pidieron esa referencia laboral. Si no hubiéramos tenido esa referencia laboral, nos hubiese sido muy complicado poder encontrar o acceder a ese sitio al que queríamos, eh, queríamos acceder. La siguiente semana vamos a compartir también la experiencia de unos amigos que llegaron también aquí a Canadá. Y ellos eh, justamente van a hablar de cómo fue que pudieron encontrar sin tener referencias laborales. Esto es bastante interesante para algunas personas ya que van a poder este, encontrarlo. Eh, está bastante interesante cómo fue que lo encontraron, así que los invitamos a estar al pendiente del siguiente video. Ya está A ver, ándale. Este, amigos, aquí les queremos compartir. Este es un tipo de accidente. Vamos a ver qué tanto se alcanza a ver. Este, hay unas... Este... De un bombero y a ver, amigos, a ver, por la bala ahí enfrente, a ver cómo se ve. A ver, si ¿sí se ve, me voy a ver. Oh. Aguante, ya lo van a hacer. Ah, ya. Ah, cago. Ah, no, se chocó medio feo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Iba dormido? creo que Sí, pero sí. Listo, efectivamente. ¿Cómo lo ves, amigo? Pues sí, estuvo, estuvo feo. Ajá. Yo creo una de dos: venía dormido o venía borracho. Ajá. Y aquí ya los andan desviando, ¿no? Sí, aquí ya, ya se está desviando la gente Por este lado. Están como un carro, de hecho se ve que tiene como luces, o sea, es como una patrulla pero es un carro de civil Pero bueno, así están las cosas aquí Este eh, sí fue un accidente un poquito más grave del promedio Porque normalmente lo que sucede es que nada más está una ardilla o que está así un ligero accidente pero pues sí, al parecer este sí fue un, po, un poquito más este, complicado Aparatoso. bueno, aparentemente pues no hubo ahí lesionados no al menos estamos a ver y con razón había algo de tráfico pero bueno, gracias a Dios, todo, todo bien pues besitos sí. aquí enciendo ya pues vamos a llegar a casa <risa> pues bueno, eso sería hasta, hasta aquí nuestro reporte, Joaquín <risa> bueno Gonzayas eso ha sido todo cuídense, saludos stay safe. Stay safe. <risas> nos vemos estamos en contacto Gonzayas ahí este, en el próximo video, cuídense mucho y ya saben, stay safe, bye bye